Buenos días eh, desde Santiago de Compostela. Hablo con envidia. Os veo ahí en, en Buenos Aires eh, en mangas de camisa y aquí estamos pasando algún frío, sobre todo en el noroeste eh, peninsular. Pero en fin, pienso que entrando en estos temas apasionantes y, y que se prestan al, al debate que nos traen hoy aquí, nos vamos a ir eh, calentando. Eh, bueno, yo estoy muy contento de, de haber contribuido a esta publicación que hoy presentamos de Cuadernos de Historia de España y en consecuencia estoy muy contento de haber contribuido al relanzamiento del Instituto de, de Historia de España eh, con la nueva dirección y por lo tanto mis felicitaciones a Mariano y sus, y, y, sus, y sus colaboradores. La publicación que nos trae aquí es peculiar, ya, sé, ya se dijo antes, ¿no? pero muy necesaria. Se hace poca historiografía y menos se hace historiografía marxista. Porque aunque no lo ha dicho Carlos en su introducción, yo creo que él nos ha seleccionado a los cuatro que, que participamos en esta publicación, por nuestra cercanía, más bien en pasado, pero bueno, en alguna medida hasta hoy en día, eh, al marxismo eh, historiográfico. Por lo tanto, se le presta atención grande, eh, eh, no solo a la renovación historiográfica en los años 70 en España, sino a la historiografía eh, marxista. Eso le ha permitido a Carlos Astarita, y yo quería que eso se trasladara a todos los oyentes, que la realidad plurinacional de España, tan antigua como, como el Estado moderno, pues se refleja en, la, en todo, ¿no? en la política, en la historiografía, también el medievalismo. Y hablando de lo mismo, pues él ha notado, conforme le, le llegaban nuestras contribuciones, eh, que, que, que, que bueno, que hay notas eh, diferenciales, por, por lo cual eh, la, la utilidad de, de esta publicación es, es doble, ¿no? eh, que se habla de la renovación de los años 70, específicamente la renovación por la parte del marxismo, también, también de anales ¿Y qué se hace? Pues con, con, con cierto grado de diversidad, con, como lo es todo en España, eh, salvo cuando se nos quiso convencer, eh, Manu militare, de que todos los españoles éramos unos e indivisibles. En muchas cosas somos uno, pero desde luego muy divisibles en otras. ¿Verdad? Por lo tanto, ante todo, la, la utilidad. Y siguiendo con el tema del marxismo, para después ya entrar en otras cuestiones, yo quería aprovechar la ocasión para aportar tres notas entre el ayer, el hoy y el, y el futuro. Lo primero, que el, eh, la historiografía marxista como tendencia historiográfica hace al menos tres décadas que ha dejado de funcionar, como proyecto colectivo, con sus con sus órganos de expresión, con sus relaciones, en el caso de España, entre los diferentes núcleos de historiadores eh, marxistas, me refiero, claro, naturalmente a los años 70. Lo, lo segundo que quería decir es que después de, eh, de, de, de, de la hegemonía clarísima por el a través del cambio entre la historia, de la historia política y la historia económica y social. Entonces, después de la historiografía Marxista y la Escuela de Anales lo que ha venido pues fue peor. En primer lugar, una, un incremento de la fragmentación de nuestra disciplina y el retorno de la historia tradicional, de tipo político, de tipo institucional, de tipo biográfico. Y ahí se ha difuminado esa ambición que, tuvo, que tuvimos los historiadores vinculados al marxismo y anales de hacer una historia que decíamos y no, con inocencia e idealismo antes que tenía que ser total. Yo me contentaría con que fuera global. Eso se ha perdido con la crisis de la historiografía marxista y de la historiografía de anales en, en el último tercio del, del, del siglo pasado. Y ahí viene un poco la conexión entre lo que fuimos y lo que, y lo que queremos que sea la historiografía en el siglo XXI desde Historia de Debate estamos planteando una y otra vez que no queremos hacer una renovación historiográfica adecuada al nuevo siglo sin hacer tabla rasa de las vanguardias historiográficas del siglo XX y eso se refleja en primer lugar que el paradigma social es un legado que no se puede perder y que tiene que estar en las maneras de entender el oficio de historiador en el actual siglo junto con eh, el paradigma feminista, el paradigma eh, ecologista y el paradigma eh, globalista. Sobre ese tenemos, eh, tenemos escrito bastante eh, en Historia de Debate y yo personalmente. Después el título, el título que se ha celebrado ya por parte de Mariano eh, y, y de Carlos, eso, eso tan, tan peculiar, tan, tan poco común, ¿no? de tratar eh, contemporánea y medieval eh, de, a la vez, eh, es decir, la transición democrática española y el medievalismo eh, es, español. Bueno, eso transgrede Aquí se habló de la rigidez académica. Bueno, tras, trasgrede, digamos, yo diría el corporativismo académico que tanto limita nuestra disciplina. Estamos muy felices cada uno en su corporación, normalmente regida por, por la época que estamos investigando. Eh, pero claro, al mismo tiempo es una limitación, porque el oficio de historiador eh, no puede dejar de ser interdisciplinar, eh, eh, transversal, eh, referente a las épocas históricas y, y, a, y, a los diferentes, y, a, y a los diferentes enfoques. Por lo tanto, es realmente transgresor el título, transición y, y medievalismo. Y, y, y la prueba de lo que estoy diciendo eh, es que cuando se hace historiografía normalmente no se tiene en cuenta el contexto histórico es terrible no porque somos historiadores y cuando investigamos un hecho histórico no se nos ocurre prescindir del del, del contexto y cuando nos estudiamos a nosotros mismos es decir cuando hacemos historiografía prescindimos con harta frecuencia del contexto histórico para explicar el cambio, en este caso, el cambio historiográfico. No se puede aislar el cambio historiográfico del cambio político. El tema que habéis elegido es ideal para entender eso. No se puede aislar la renovación de tendencias historiográficas en, en, en el ámbito de los historiadores en España de la transición de la dictadura a la, a la, a la democracia. Eh, en sí mismo ya eh, el propio eh, título del dossier pues es, es toda una llamada de, de, de, de atención que debemos eh, tener en cuenta. Yo en mi contribución explico, creo, que además el cambio de tendencias en la historiografía española, es decir, del positivismo al marxismo y anales por, por, por simplificar, se dio antes que el cambio político eh, eh, de la dictadura a la, a la democracia en España, el cambio de régimen eh, político y eso se explica porque naturalmente los que aquí estamos pues éramos en los 70 pues, estudiantes, puede que algunos jóvenes profesores de aquello que llamábamos los PNN y las universidades en el tardofranquismo fueron verdaderas islas de, de libertad en la, y, y, y de, ese, de ese ambiente de vivir anticipadamente una libertad que llegó para todos los españoles unos años después, pues explica eh, claramente eh, lo, lo que estoy diciendo. Es decir, que además el cambio historiográfico, el cambio cultural, el cambio académico es anterior a... a a, en, las, en las universidades a, a, a lo que va a suceder eh, después en el conjunto de España. Yo, para demostrarlo, solamente un ejemplo que es las primeras jornadas de metodología aplicada en la Universidad de Santiago en el año 1973 es decir, cuatro años antes de lo que generalmente consideramos el inicio de la transición española con la legalización del Partido Comunista de España y la convocatoria de las primeras elecciones eh, de, democráticas. Eh, eh, eh, en el encuentro en Santiago de Compostela, en el año 73, ya estaban representadas la historiografía marxista y la historiografía anales de una manera plena, con trabajos propios por parte de los representantes en aquel momento de esas de esa nuevas formas de entender la escritura de la historia, eh, principalmente por, por el lado del marxismo, por el lado de Anales y por no pocos eh, historiadores eh, tradicionales, incluso diría más historiadores del régimen, eh, que aquella parte del régimen aperturista que ya se empezaba a manifestar en el año 73 y que se, se, se esforzaba en adaptarse a las nuevas tendencias que venían de europa marxismo y anales yo es que todavía recuerdo que dos años después en 1975 en un ensayo de historia unas conferencias que se dieron en la fundación marx en madrid luis suárez que sería después eh, no mucho después el primer presidente de la fundación Francisco Franco en, en democracia, Luis Suárez defiende la historia total con estos términos. Es sorprendente ver cómo ya eh, antes del cambio político, eh, la, la, la, la historia económica-social, eh, impulsada por eh, análisis del marxismo pues se, se, se, se hizo eh, eh, hegemónica con, con, con anticipación eh, merecida porque la universidad como todos sabemos jugó un papel muy importante en la lucha contra la dictadura y el cambio eh, hacia un régimen democrático en, en España en fin, yo creo que en el dossier no solo en el título eh, sino que que en los textos se avanza en esa dirección. Deciros que en todo caso queda mucho por investigar eh, si queremos hacer historiografía con contexto, también en cuanto a, a la renovación eh, historiográfica en España y su relación con la, con la lucha contra la dictadura y después la transición hacia la democracia. Porque eh, si la historiografía, lo decía al principio, pues se hace poco todavía, ¿no? pero... La historiografía con contexto se hace menos. Como recordó en, en la intervención anterior Carlos eh, Astarita, eh, nos animó a cada uno de nosotros a que adoptáramos eh, un enfoque eh, personal, a que hiciéramos algo de autobiografías al redactar nuestras aportaciones al, al dossier. Bueno. Eh, hicimos un esfuerzo, pero yo diría que eso es lo más difícil y, y, y también lo más necesario, hacer auto autobiografía es difícil porque primero nos falta hábito es decir, sentimos cierta incomodidad, cierto pudor eh, el tener que hablar en primera persona normalmente la escritura académica se hace eh, en tercera persona entonces hablar en primera persona realmente nos cuesta y segundo, porque el positivismo tiene la mano muy larga, e, e influye en nosotros, a veces incluso inconscientemente, han querido convencernos los, los positivistas, algunos lo hacen hoy todavía, de que el historiador es un simple notario, simplemente él toma nota de la... De, de, de, de las fuentes, eh, extrae datos y, y sin, sin intervenir demasiado, pues eh, transforma eh, esos datos extraídos de las fuentes en un simple relato. Entonces, si, somos, si el historiador es como un notario, pues no tiene interés saber lo que piensa ni lo que hace, fuera del ámbito académico. Interesa lo que hace, pues, como investigador de la historia y si acaso como profesor de historia, pero no más, eso naturalmente es un grave error epistemológico, podéis estar seguros de, de ello. Por lo tanto, yo decía que hacer historia es lo más difícil, pero también lo más necesario, porque si sí, estamos de acuerdo, y creo que lo estamos, de un lado a, al otro del, del continente, entre... Eh, de un lado a otro, de, de, del tema que nos trae aquí, pues unos publicamos ahí, otros sois eh, futuros lectores, podemos estar de acuerdo que hay que contextualizar la, la, la, lo que se llamaba antes historia de la historiografía, eso no, no cabe duda, pero eh, eh, la cuestión es que ese contexto, influye en la escritura de la historia a través de los historiadores, no podemos evitar hacer historia de los propios historiadores y siendo nosotros de profesión eh, historiador tenemos que dar el primer paso eh, y aportar, digamos, eh, nuestro criterio sobre nuestra propia historia porque además se nutre de, de nuestras ideas y, y, y, y en fin, y, y, de nuestro, y de nuestro sentir. Entonces, si queremos estudiar el contexto de la evolución historiográfica, tenemos que hacerlo, tener en cuenta que ese contexto exige el estudio de los propios historiadores y, y que eso debía convertirse en una obligación eh, moral para nosotros mismos. Porque... Eh, el conocimiento del, del autor, eh, digamos, es lo que permite comprender mejor y valorar mejor eh, la, propia, la propia obra de uno eh, para lectores de, actuales y para lectores eh, futuros. ¿no? Por lo tanto, un fin, cómodamente se puede decir, otros nos leerán y juzgarán, ¿no? Eh, pero... Eh, pero yo creo que eh, de la primera contribución es, eh, es el, el, el historiador eh, eh, mismo. porque Por ejemplo, cuando analizamos un, un hecho histórico del que existen protagonistas vivos, pues eh, recomendamos hacer historia oral para que la, la primera fuente que se tenga en cuenta es eh, el relato de los propios protagonistas, que además, dominan todos los datos porque lo han lo han vivido y el historiador tiene que andar con una hormiga después buscando, etcétera Y eh, se facilitaría mucho el trabajo que cuando estudiamos hechos que, que, que tiene todavía protagonistas vivos, empezar por los propios protagonistas vivos. Bueno, pues eso sería o debería ser aplicable a nosotros mismos. En consecuencia, deciros que ya antes que en fin unos años antes, una década antes, de, de, de recibir la invitación de Carlos para este eh, dossier donde, donde el tema de, de la egohistoria está presente, nosotros en el cuarto Congreso Internacional de Historia de Debate en el año 2010 eh, hubo una mesa redonda con este título, el historiador de sí mismo. Era, digamos, una manera de ser coherentes con la nueva definición de la historia como ciencia que, que, que, que hacemos, que hicimos desde el manifiesto del año 2001, que la historia es una ciencia con sujeto eh, cognoscente. Para lo cual, si, si estáis de acuerdo conmigo, en qué es importante la ego historia para la historiografía futura y presente, y para lo cual tenemos precedentes ilustres. Lo primero que se me ocurrió cuando preparaba el esquema para esta intervención es Don Claudio, que nos ha dejado se ha publicado en el año 1975 mi testamento histórico político. Pero en realidad si queremos seguir el hilo de la evolución historiográfica del siglo pasado, habría que prestar atención a, a la Escuela de Anales, es decir, a la historiografía francesa. Marc Bloch, en el año 1940, escribió un opúsculo que se publicó después, en el año 1946, como La extraña eh, derrota. Eh, Bloch... Eh, Relataba un año después la, la entrada eh, del ejército eh, de Hitler eh, eh, en Francia. Él era en aquel momento oficial del ejército francés, un oficial además del Estado Mayor, y vivió como un drama público, un drama nacional y como un drama personal la escasa resistencia que ofreció el ejército francés a los ejércitos de Hitler. ¿no? Y lo dejó en una obrita que tiene un valor, eh, para lo que estamos hablando aquí, muy grande. Porque eh, modesto, como es, como era, Mark Block dice, bueno, esto es la humilde, eh, el humilde testimonio de un historiador de campaña es decir, me, de, además un historiador medievalista como quitándose mérito a sí mismo pero ese documento no solo es un nuevo documento historiográfico es además, digamos, un, un precedente eh, que quedó en suspenso no tuvo demasiada continuidad pero importante de lo que hablamos aquí como egohistoria evidentemente tiene un valor enorme con, porque con toda la capacidad que, como historiador y madurez que tenía que tenía blog, imaginaros eh, eh, lo valioso que es un análisis al año siguiente de la derrota del ejército alemán eh, que, que, que posibilitó la ocupación francesa por parte del tercer, del tercer Reich. Yo pienso que, aunque no lo dice inspirado en eso, en 1987 Pierre Nogat eh, lanzó en Galimar una iniciativa fue pues sorprendente, como todas las, las de Pierre Nogano, que se tituló e Ensayos de historia ¿Eh? ¿Eh? ¿Y, y ahí consiguió la participación, ¿Eh? hicieron sus textos de historia pues Duby, eh, Legoff, Sony Raymond, Aguilón, eh, eh, Perrault, es decir medievalistas, modernistas eh, contemporaneistas. Bueno es el punto de partida más sólido para hacer, si queremos retomar como yo creo que hay que hacer eh, esta línea de investigación de, de historia en el siglo en el siglo XXI, porque no sólo hablan de lo académico y de lo historiográfico, es que lo enlazan muy bien con, con lo civil, con lo laico, con la religión y cada uno pues pues va contando eh, cómo evolucionó eh, de una manera combinada en lo social en lo político en lo económico y lo cultural tiene mucho valor no tuvo continuidad porque en 1987 Anales ya estaba en crisis eh, y, y fijaros hasta dónde llegaba esa crisis ya que en esos años François Furet eh, eh, en una mesa redonda publicado en, en, en la revista Anal, Anales, decía lo único que tenemos en común es haber pertenecido al partido comunista francés. Por lo tanto, venía a decir que ya lo que es el proyecto colectivo de, de Anales ya no tenía sentido a la altura de los años 80, por desgracia, fue así aunque algunos intentaron y continuaron, hicieron un turno en critique en 1989, pero, pero etcétera, eso, eso fue así, tampoco era verdad eso que todos habían sido miembros del Partido Comunista Francesco, lo que sí era cierto en el caso de Pass and Present, ¿no? que fue, fue creado, como todos sabemos, por una célula de historiadores del Partido Comunista Británico, en el caso de, de Francia, bueno, eran, eran del Partido Comunista, Emmanuel. Emmanuel le Roi Ladurie era el propio François Furet, eh, eh, pero Le Goff era socialista y, y simpatizante del, del, del, del trotskismo, ¿no? etc. Es decir, que, que había bastante más pluralidad. Él utilizó, y eso fue como una butad para decir que ya la escuela de Arales había había había acabado pero también era eh, significativo porque hace referencia pues a una generación no como la generación del 68 que podemos representar los que participamos en este dossier sino la, la, la generación eh, de la época eh, de la resistencia y, y, y de la guerra de Argelia y, y todo eso en, en Francia eh, por lo tanto eso no fue adelante pero como todo eh, los historiadores siempre, aunque no queramos, estamos, nos movemos en la larga duración, puede ser hoy en día importante. Y, y, y el hecho que, que, que, que, que, que hacer eh, historia va con nuestro tiempo, lo demuestra que en Estados Unidos, eh, entre historiadores conocidos, y probablemente algunos no tan conocidos, pero claro, reluce más, eh, los casos eh, conocidos pues, pues eh, están dejando su, sus escritos de, de, de, que allí le llaman de autobiografía de historiadores eh, Jauma Aurel de la Universidad de Navarra ha publicado en inglés, porque él se formó un poco en Estados Unidos, pues un trabajo sobre las autobiografías de historiadores eh, norteamericanos, después se ha hecho otra sobre las autobiografías de historiadores hispanistas, etcétera Por lo tanto, ahí hay un camino que, que se puede seguir y que se debe seguir, en nuestra opinión, en la mía y en la opinión de, de nuestro de nuestro movimiento historiográfico, de lo que se trata es de, de ser capaces de entrelazar dos dimensiones, Un, una cosa que sería la autobiografía intelectual, eh, historiográfica, que, que es lo más fácil, porque es una manera pues, de, de, de escribir sobre el, el, el currículum eh, eh, de una forma eh, narrativa, y que, que no deja de ser importante, lo es muy importante, pero que eso esté en conexión continua con la otra eh, dimensión de, de la que hablamos, eh, que se refiere naturalmente a, a, a, a, una, a una historia eh, más individual, historia aut eh, autobiográfica más individual, más familiar, eh, más social. Eh, más política. Bueno, hay, hay algunas experiencias cercanas a nosotros, por ejemplo el caso de la autobiografía familiar y, y personal de, de Bartolomé eh, Clavero, en, en mi propia facultad justo Beramendi está trabajando también sobre su propia autobiografía, por lo tanto eh, hay mucho que hacer y se puede hacer, con la, con la diferencia siguiente, porque eso sería aplicable también a otros académicos, a, se, y de hecho existen autobiografías académicas, normalmente que, es, que, se, que se reducen a lo, a lo académico, a, la, a, la, a cómo fue evolucionando eh, eh, digamos, la, la investigación eh, de, de ese, de, del, del propio autor, pero es con todo, pues, y, igual que la, eh, el medievalismo y sus cambios hay que relacionarlos con el contexto, pues nuestra propia autobiografía académica hay que relacionarla con el contexto y con los compromisos que vamos adquiriendo y poniendo en práctica, eh, no solo dentro, sino también eh, fuera fuera de la, de, la, de la academia. Entonces, claro, ¿en qué se diferencia una autobiografía de un historiador de una autobiografía de otro académico? Pues en el factor tiempo, fundamentalmente. Es decir, eh, nosotros tenemos que ser capaces de con nuestros recuerdos y, y, y documentos eh, que pueda haber nuestros propios escritos si existen o si no los recuerdos de otros cercanos a nosotros ser capaces de eh, estudiar eh, eh, nuestra propia historia como una evolución continua e interrelacionada entre lo personal eh, la obra y el contexto cambiante bueno, acabo ya. A estas alturas de la vida, yo pienso que el autoanálisis histórico, historiográfico nos hará bien. Feliz Navidad y suerte con la final del Mundial para el próximo domingo. Muchas gracias.